Hello. Bueno, pues eh, me han hecho una consulta sobre vamos a buscar manualidades de Navidad para niños. Eso es como me lo han dicho. ¿Por qué no me buscas manualidades de Navidad para niños? Y está bien, me gusta mucho esa pregunta. Porque lo que yo pretendo con esto es que me hagáis preguntas de todo tipo, no solamente de buscadores en Internet, de cosas que tienen que ver con la gestión del conocimiento, con herramientas, con cosas... Eso sí, eso también, pero yo, como quiero hablar de gestión del conocimiento, curación de contenidos, en plan Mr. Curator, pues me podéis preguntar de cualquier cosa, porque para mí supone un reto el buscar información útil sobre ese tema. Entonces, pues... Este es un buen ejemplo. Manualidades de Navidad para niños. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa hoy. No vamos a usar Google, no vamos a usar el buscador de Google. Vamos a usar otras herramientas, porque es que hay más herramientas en Internet que nos permiten hacer búsquedas. Sobre todo hay redes sociales donde ya hay mucho contenido sobre muchos temas. Vamos a usar... Va, conocéis perfectamente estas dos plataformas que vamos a utilizar hoy, que es Pinterest, y YouTube. Es decir, tampoco es un gran misterio, pero a veces se nos tiene que ocurrir utilizarlas. Por ejemplo, si estamos hablando de manualidades, está muy bien el poder ver imágenes de la manualidad de la que se trata. ¿Qué, es, eh, ¿qué plataforma utilizamos en ese caso? Pinterest, que va muy bien para localizar y filtrar contenidos que tienen que ver con algo visual. Lo mismo pasaría con YouTube. En YouTube hay mucha información muy buena, ¿vale? Pues vamos a ponernos a ello en un momento. Me voy a poner los ojos de ver y ahí estamos. Como os dije, vamos a usar Pinterest. Una cosa que quiero mostrar en este vídeo es que podemos utilizar varias búsquedas dentro de la misma plataforma con diferentes palabras clave. Nos van a dar contenido del que queremos, pero al ser palabras diferentes, pues contenido distinto. Y eso está muy bien. Yo he puesto en el buscador de Pinterest, ahí lo veis, encima, manualidades, navidad, niños, tres palabras. Y con eso me ha salido este resultado. Bien, está francamente bien y tenemos aquí un montón de manualidades. Pinchamos en alguna de ellas, que está muy bien, esta es muy original. Bueno, pues ahí está, ahí tenemos esa búsqueda en Pinterest. Manualidades, navidad, niños, pues, se pueden hacer muchas. Eh, trabajos manuales en para Navidad para niños, y te van a salir cosas, no pasa nada por, por poner una palabra o una frase entera distinta de la que pondría otra persona, no pasa nada mientras esté centrado en lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, pues voy a hacer otra búsqueda en Pinterest, sabéis qué manualidades eh, eh, a nivel de inglés y que también se está poniendo de moda, el do it yourself, que se dice, también se pone como de y latina y griega. Esa abreviatura, ese lema, entonces yo lo he puesto en Pinterest y ya que nos hemos pasado al inglés, pues pongo la búsqueda en inglés. Do it yourself, Christmas, de y latina y griega, Christmas. Y veis que nos sale más resultados y son resultados diferentes, no son los mismos que nos salían antes. Eso está muy bien, accedemos a lo que queremos porque seguimos en manualidades de Navidad para niños, porque muchos de estos se podrán hacer para niños, lo podremos hacer con los niños y tenemos ese resultado hecho. Vale, pues de eso se trata. Ponemos palabras clave diferentes. Nos pasamos a YouTube. Hacemos lo mismo, hacemos una serie de búsquedas. Yo en este caso me he quedado con una, que ha sido una combinación. He puesto Do It Yourself Navidad de latina Y, griega, Navidad, y veis que nos salen un montón de vídeos. En YouTube es que hay vídeos para todo, hay vídeos de cualquier cosa, entonces pues lo vamos a aprovechar también, ¿no? y lo aprovechamos y ahí lo tenemos. Tenemos un montón de vídeos y eso está muy bien. Podemos ver el recorrido de cómo se hace una manualidad. Y no hemos usado Google, ¿veis? Así de fácil. Tengo un enlace adicional que es de un blog, porque los blogs también nos ofrecen cosas. Soy Mamá Blog tiene, está haciendo ahora mismo, un, eh, una serie de posts 30 días de Duy yourself navideños. Y aquí viene, pues los materiales que necesitamos para hacerlo y... Aquí abajo en la lista de los posts de este tipo, este tipo de manualidades, al ser un blog de mamás, pues está muy centrado en lo que puedes hacer con los niños, con lo cual es la búsqueda que me estaban pidiendo. Otra de las cosas de... esto es un imprimible que está dentro de este blog, ¿vale? Pues así de sencillo, diversificamos las búsquedas y no tenemos miedo de no utilizar Google, ¿vale? Pues ya está. Me vuelvo a mi cueva, seguid preguntándome y os recuerdo, todos estos vídeos van a mi canal de YouTube. El enlace lo dejo en la descripción. Me gustaría que os suscribieseis para ver si os está resultando útil. Vale, hasta luego.